Voy a preparar un gin tónic con té porque lo, la ginebra que voy a usar, los botánicos principales que lleva son dos tipos de té y pomelo rojo. Lo primero que voy a hacer es una infusión de, de té verde. Y la dejamos unos 4 o 5 minutos para que esté concentrada. Y tiene que estar muy fría, por eso la tenemos aquí ya preparada. Vamos a echar a el té en el pulverizador. Esto lo hacemos para ahora pulverizar la copa y la congelaremos. Hacemos esto para que luego cuando la copa se descongele salgan los aromas del té. Esta copa se sirve muy fría, por eso tenemos que echar abundante hielo. A continuación echamos 5 centilitros de ginebra. y ahora echamos la tónica cogemos una corteza de pomelo para aromatizar Volvemos a echar un poco de del té y le damos media vuelta y ya estaría.